Hey, ¿qué tal, combo? Claro, parceros, a todas mis caromamacitas que están por allá. Un capítulo más de Flow Latino y les cuento que hemos tenido artistas, invitados muy especiales, chamacos con mucho talento, artistas que tienen mucha trayectoria, o sea. Camilo Cuervo aquí les ha traído a todo el mundo y obviamente nos faltaba un exponente muy importante del género por entrevistar ese man, yo no sé dónde está, en el espacio, si en la nave para la NASA, pero él es Valentino. Sí. Hermano, bienvenido. Camilo, ¿cómo estás papi? Me alegro saludarte aquí, feliz, contento con, con el lanzamiento de, de esta nueva propuesta musical y feliz aquí de estar contigo, un honor hermanito. Hermano, gracias por estar aquí con nosotros, pero para dónde vas, si estás en la nave espacial, vas para Marte, suéltate, te ¡oh! dejó soltado, ¿para dónde? Estoy en la nave espacial acá, en el estudio de grabación, donde, donde hacemos todos los éxitos de, de, de lo que es, este estudio de grabación de mi hermano Nicky, de la industria IN. Acá hacemos todo, todo lo, el, el, el trabajo, por la cámara, para acercarte. Wow, vamos acá, a ver, vamos a ver. Acá se graba todo lo que es la, uh. las canciones. Qué duro, esos parlantes de están duros. Papi, ¿qué utilizan ahí? Eso que es? llama Adams, ¿qué es eso? Pues estos son A Aventon, algo así, Aventon. mira. Oh. Estos son para las voces, estos son para las voces. voces. Y estas son para cuando ya tú, tú haces ya el trabajo duro, duro, se, se ponen acá, acá y los, bajos, y los bajos están abajo. Y ahí es queda retumba, acá arriba se hace pues los proyectos de, de, de los temas, y acá está la parte de la cabina de la grabación. Uff, qué duro. Usted pues adivino eso. El, Oye, acústico, el, acústico, el acústico ayuda muchísimo a lo que es el, el... Que se concentre bien fuerte lo que es el... El, eh, sonido. el sonido. El sonido, que es bien importante, es una de las cosas bien importantes cuando va a la, a la, al momento de grabar. Wow, o sea, Ahí está el estudio de grabando. Ahí grabaron suelta, obviamente. Sí, aquí grabamos suelta, aquí grabamos suelta, sí. Oye, mucho, yo tengo muchos productores y muchos artistas nuevos que se conectan a nuestro programa. Por ejemplo, qué, qué interfaz utilizan allá para grabar, que utiliza también los Apolo que está de moda Focusrite, que allá que Tenemos Apolo, tenemos Apolo también, pero tenemos esta maquinita que esto es lo nuevo de los muñequitos, mira esto. A ver. Esto, esto, sí, esto sí que era. Este es el Juguete. Este es Tomb, wow. Tomb, Tomb esto es el <risa> Wow. esto es. Esto lo último. Búscalo, búscalo, sí, lo último. Hacemos Tumtech. O sea, es... Tech, perdón, tech. Okay. El es, es bien bueno, bien bueno. Esto es una máquina, pero máquina, pero máquina para grabar las voces. Eso es ya, otra la, vuelta. La calidad, la calidad, brillo, todo, todo, todo. Muy bueno, muy bueno para grabar. Ahí está, con, eso es lo que me gusta, iniciar entrevistas, con consejos y mostrando y diciendo. Valentino, papi, bueno, antes de hablar de ese sencillo que ya vamos a hablar, los que no saben, Valentino lleva una carrera larguísima, larguísima. su ahí con Magnati Valentino hace muchos años. Después por allá decidió volverse de solista por allá en el 2013, 2000 y pico. Yeah. Pero yo quiero saber algo. Esa transición de ser pionero también de un género, ¿verdad? Eh, por allá desde que empezaste a solista y ahora estar en un 2021 donde vemos que la música ha cambiado mucho, que ahora son más canciones, que ahora es más fácil de hacer música. Porque bueno, y cuando tú estabas por allá en el 98, 99, 2000, Primero que se podía hacer música, pero no era como que un chamaco compraba algo y puede hacer la música y puede pegarse en las plataformas. No es fácil, pero, pero ¿cómo has visto esta transición musical desde que tú estás haciendo música? Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. La transición ha sido bien grande. Eh, eh, como, como acabas de decir, para el tiempo, de, vamos a poner 98, 2000, eh, antes era físico, todo era físico, el disco físico, no había nada digital, no, no, no había esto que estamos haciendo ahora mismo. Eh, tenías que sacar la canción y cuando sacabas la canción tienes que promocionar la, la radio, o sea, ir a la radio a hacer promoción, e ir a, a la televisión a que la gente subiera tu, subiera tu cara para que te conocieran. Si tú, a nivel nacional, de donde, de donde, tú, de donde tú eres, si eres de, de Puerto Rico, tienes que estar en Puerto Rico y hacer promoción en Puerto Rico para pegarte en Puerto Rico. Después tienes que ir a, por ejemplo, si querías que, que, que conquistar Colombia, tienes que ir a Colombia ah. para que en Colombia... Este, conocieron, tienes que ir a la radio, a hacer promoción y tenías que ir a la televisión. No es como las redes sociales ahora mismo, tú tienes una canción, hace boom Ya salió a nivel mundial, está en Japón, está en Israel, right. está en todos lados, en todos lados, no. Antes era muy duro, muy duro y, y eso lo, lo vivimos, gracias a Dios, eh, soy parte de, de, de ese crecimiento eh, y viví eso, ¿me entiendes? Y he vivido, he vivido toda esa transición, ese proceso y he visto como todo, todo ha cambiado. Y lo más importante de todo esto es actualizarte, claro. estar al, al, al día, all day, eh, eh, estar al día con todo, todo ese, ese cambio y, y, y mantenerte y aprender de ese cambio para poder mantenerte en la industria de la música, ¿me entiendes? O sea, he, he estado desde ese proceso que ha sido difícil para nosotros, que ahora es mucho más fácil para los talentos nuevos, que me alegro, ¿me entiendes? Porque ya es mucho más fácil para ellos, ¿me entiendes? Pero antes era muy, muy difícil. Muy difícil. O sea, digamos que para, para para ti en tu en tu experiencia era más difícil pegarse antes porque costaba más ir a los países que ahora. O, con, claro. o sea, ahora ahorita más fácil pegarse. Por de, o sea, sí, Por decirlo, porque es que sea tan fácil, pero sí es más fácil que antes de. No, nada es fácil. Vamos, vamos a decirlo así, vamos a decirlo así. Nada es fácil, pero es mucho más fácil en el sentido nada, nada es fácil en el sentido de que todo es difícil en la vida para pegar es duro hasta para, para, hasta cuando lo tienes ahí también es difícil, hay que, que conquistarle a ese público, hay que hacer buena música, hay que hacer música que esté actualizada, que la gente le guste y los sonidos que están pasando en el momento en, la, en moda. Y, y, y yo creo que, que lo que quiero decir con esto es que, que era mu mucho, muy difícil, era muy difícil pegar para aquella época porque que hacer un, un, había que hacer un proceso y un trámite increíble para poder llegar al fanático. ¿Me entiendes? Para poder conquistar el fanático, para que el fanático te conozca, tu cara, para que conozca tu música, que llegue a su hogar, que si está en la emisora, que te escuchen, si está en la, eh, la televisión, porque ellos, ellos no, no, no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, no había no, ninguna ¿Había red beeper, social. Había Viper, Viper. Eh, exactamente. Pero Imagínate. No puede mandar la canción, papi, no puedo mandar la canción. No, no puede, no puedo no puede. ¿Me entiendes? <risa> pero... <risa> pero pero es algo que, que, que es bonito ver ese crecimiento y ahora pues se hace un poquito más fácil para, para, para lo que es todos los fanáticos y, y, y también para el artista el nuevo. Es, es muy, muy muy fácil ahora, más, más cómodo, vamos, vamos a decirlo así, más cómodo para ellos. Eh, y Pero pero ha sido duro, ha sido duro eh, para, para esa época. Pero ahora, gracias a Dios, está todo más, eh, mejor, eh, más cómodo para llegar. Yo tengo una canción, ya en Japón la tienen en Israel, en Israel. Claro, en, en, el mundo, en todo en todos lados ahora Mito, mira esto de la pandemia mira cómo estamos hablando claro. gracias a Dios gracias a usted y a esta tecnología pues podemos brindar nuestra música al mundo pues si no tuviéramos o sea, si no hay claro, concierto claro. y, y, no, y no, tampoco tenemos esto no podemos hacer nada me entiendes? total total bueno qué bueno qué bueno todo eso que dices así que artistas nuevos ya saben que ahí la eh, tienen un poquito más fácil que todas estas leyendas que lo hicieron hace varios años hay algo, yo, yo todavía no a, a hablar de lo actual porque queremos ir más a fondo con Valentino. Hay mucha gente que de pronto aquí en Colombia, por ejemplo, yo no sé qué pasó. Es más, yo estuve en un show con, con, con, con, con Magnate. ¿Qué pasó con Magnate? Porque decidieron separarse, papá, ¿cómo la relación hoy en día? Eh, cuéntame un poquito de eso. Mira, Magnate es mi hermano, desde niño nos criamos desde pequeños. Eh, eh. Yo vivía aquí vivía al frente de mi casa, o sea, desde sí. de, de niño. Estamos cantando de aproximadamente de los nueve años de edad. Eh, salimos a la luz pública a, a ser conocidos en, en Puerto Rico a nivel nacional en 1998. Eh, luchamos por nuestros sueños, seguimos creciendo, eh, viajamos al mundo entero, Europa. Llegamos a cantar hasta en África. Si, wow. tú, pones, eh, eh, si tú pones en YouTube, pones Manati Valentino en África, sale que nos, nos contrataron porque se pegó una canción que se llama reggaeton ni siquiera los clásicos se pegaron en Colombia se pegaron allá se pegó otra canción wow. totalmente totalmente diferente que es como más reggaeton y era por reggaeton reggaeton era por la palabra por la forma como se dice y la hija del presidente de África del Gabón nosotros fuimos a Gabón Liverpool wow. África. y y nosotros viajamos el mundo entero o sea nosotros hicimos conquistamos el mundo y llevamos alegría el mundo entero y creo que Llegó, fue el momento para separarnos, para hacer cosas diferentes en nosotros. Y nos separamos nos separamos bien, ¿sabes? Súper bien, con mucho respeto. Yo creo que esto está en la madurez que, de, que tengamos y, y, y el respeto que, que tengamos mutuamente, ¿me entiendes? Entonces yo creo que nos conocemos bastante y nos respetamos, nos, nos respetamos bastante, que hasta el día de hoy seguimos hablando. Yo hablé con él hace, hace dos días. Hablé con él, sí. ¿cómo está baby? Dímelo, ¿cómo está mi abuela? sabes nosotros siempre nos pasamos hablando todo el tiempo, eso es de una hermandad de niños eh, en, en, en la música, eh, conquistamos tanto e hicimos tanto que quisimos que tratar de hacer otras otra cosas diferentes y gracias a Dios, pues, pues le va muy bien a él, como también va bien, bien a mí y, y nos queda, quedamos bien, quedamos bien y lo, lo más importante de todo esto es que, que nosotros somos eh, tan hermanitos desde desde, desde desde chamoquito como desde el Peladito, que eh, no, no, no, no, la gente puede decir, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿pelearon? se ¿estuvieron mal? No, no, no, quedamos súper bien, desde que nos separamos quedamos muy bien y es, es, para mí eso es lo más, lo más importante, que, que, que él esté bien, yo estoy bien, te quiero mucho y, y seguimos nuestra carrera como solista y hasta ahora el día de hoy siempre ha estado esa amistad. Ahí está, terminen bien, no solo con los colegas y compañeros de trabajo, sino con las novias, usted no saben en qué momento usted de artista pueden entrar una en novia un video musical como yo, así que terminen bien. <risa> Pero bueno, papi. ¿En qué momento Valentino se vuelve tan llave de Nicky Jam? Que tienen negocios juntos, que se apoyan mutuamente, que para mí también tú eres una mano derecha, son manos derechas también, yo veo una hermandad, hasta se parecen un poquito. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Mira, eh, pues lo de parecer, eh, eh, yo le digo a Nicky siempre, en todas las entrevistas lo digo, eh, ese, ese es mi hermano, es mi hermano, papi, ese es mi hermano, baby, es mi hermano eh, él se parece a mí. Porque él, él antes no tenía val, las barbitas, siempre tenía barbitas. Ahora, como sí. se puso flaquito, está sí. flaquito, se dejó la barbita. Ahora, en estos días se la quitó. En estos ah, días, sí, días sí. se la quitó. Sí, en estos días se la quitó. Tienes que ver, en el tren en el se la quitó. Obvio, no, bueno, Nicky es mi hermano, mi sangre, ¿sabes? Estamos hablando desde hace muchos años. Él sale en el primer disco de Magnati y Valentino. Yo lo conozco desde niño. O sea, Nicky ah, es mi hermano vale. desde, desde niño, son de ahora. Eh, Sale mi primer disco que se llama Rompiendo el Hielo para el tiempo de Gata Celosa junto a Manati Valentino. Eh, Nicky sale, siempre ha estado apoyando a nosotros dos, a los dos siempre nos ha querido muchísimo como hermanos y siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y hemos estado ahí, yo lo apoyo a él, lo aconsejo a él como él me aconseja a mí. Eh, yo creo que eh, le doy las gracias a Dios por tener un amigo tan real como él. Siempre es, es como tú acabas de decir ahora mismo, una hermandad, ¿me entiendes? Del hermano, del hermano. Eh, son tantos años, desde que él se fue para Colombia, él se fue primero. Claro. Después nos fuimos más Valentino para Colombia a vivir. Él se fue primero y me dijo, papi, Colombia, lo máximo. Y yo, papi, Colombia es la tierrita, entiendes, claro, papi, es. la tierrita. Yo amo Colombia, mi segunda casa. Eh, y cuando él se fue primero, nosotros esperamos, creo que un año y después nos fuimos después nosotros. Y allá nos encontramos y seguimos allá este, unidos siempre como hermanos. Y, y hasta el día de hoy Estamos aquí siempre llevando alegría al mundo, sonriendo, hemos hecho bromas, nos pasamos relajando todo el tiempo, vacilando. Y como hermanos siempre hemos estado juntos en la misma compañía, eh, agradecido con todo el apoyo que me ha dado, este, no solamente él, mi, mi, mi, mi manager, Juan Diego Medina, que se ha sido siempre, eh, hemos sido como que hermano fuerte ¿me entiendes? Eh, y nos hemos apoyado siempre en las buenas y en las malas. Entonces, eh, de verdad que eh, vivo agradecido con la amistad y le doy gracias a Dios por su amistad, porque es real una persona real que te dice las cosas ahí, como tiene que ser, como igualmente nos, yo, este servidor y mi man y nosotros mismos nos hablamos súper real, que yo creo que claro. eso es lo, lo más que uno quiere como ser humano, tener una persona así al lado de uno. Así es, y me gusta tu hermandad, y qué chévere toda esa amistad de tantos años, pero bueno, ya que hablamos del pasado un poquito, vamos a hablar del presente, Valentino, papi. Suelta, invitas a Joel y Randy, que también, eh, icónicos en el reggaetón está claro su perreo, Hablemos un poquito de suelta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se da esa colaboración? Yo sé que son panas, que le tiraste, pero ¿qué? Hicieron la letra, eh, la pista en la industria y empezaste a componer y les mandaste, ¿cómo fue eso? Claro, claro, en esto desde de la pandemia eh, aprovechamos, eh, porque no hay conciertos y eso, pues, todavía no, no se pueden hacer conciertos por la pandemia. Decidimos trabajar duro en el estudio, duro en el estudio, duro. Hicimos este gran concepto, este perreo, ya que nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? ¿cuándo hacemos el tema? Eh, hicimos este gran concepto con Saga White Black George Emiliano y le dimos la canción a, a los muchachos y yo, papi esta es la canción que es. vamos a, a vamos a tirar esta que este va a llenar a la gente de alegría con esto de la pandemia entonces la gente que está con eso negativo diga ah, esta pandemia no, ah, me tiene loco vamos a llevar la alegría a la gente que suelte lo negativo que se suelten a bailar reggaetón con esta gran canción y, y, y hicimos este gran concepto y, y, y lo hicimos para bien con, con la esencia de reggaetón como lo saben Joe y Randy y la verdad que ha gustado demasiado. Estoy súper contento con toda la aceptación que ha tenido. O sea, ha sido un boom. Eh, sí, sí. Está duro. ¿Y, ¿Y cómo hicieron con el video? ¿Se vieron el allá? Vi ¿Cómo fue? El video, el, vi el video lo grabamos acá en Miami. Eh, pues con todos los protocolos de, de, de, de bioseguridad. Para poder hacer este gran video, tiene que hacerte las pruebas, tienes que hacer todo eso. Okay. Tienes que eh, tener mascarilla. Cuando van a grabar solamente los artistas, se quitan la mascarilla con distanciamiento social. Eh, todo, todo bien organizado con el director Goss. Eh, eh, me encanta por, lo, por, lo, por la calidad de, de trabajo que él hace, la calidad de, de lente el concepto, la, eh, los efectos, más la coreografía que hizo. Me gustó muchísimo todo, todo, vos siempre ha sido bien brillante en, en, en cuestión de creación de, del video y me ha gustado trabajar mucho con él y, y lo hicimos acá en Miami. ¡Guau, wow, guau! Wow. Si usted no lo ha visto, no se lo puede perder, por favor, ahí en, en Claro Música. En y en el canal de YouTube también, por favor, para que vayan y lo vean. Pero bueno, papá, ahí que... Eh, el momento tuyo de componer, ¿cómo es? ¿Con la pizza, eh, ¿Te sentas a escribir? ¿Con algún instrumento? ¿Cómo es su momento de componer? Pues mira, eh, eh, cada, cada artista tiene su formato de escribir. ¿entiendes? Tiene su, su forma de escribir, de componer. A veces eh, uno puede componer en un avión y tú estás de camino para Europa y de momento estás escribiendo la canción. Y entonces horas de, de vuelo, pues tú aproveches y escribes. A veces estás en el baño y te sale una melodía, una canción en cualquier momento una pareja dice, oye, yo quiero hacer historia, voy a hacer esa historia de esa pareja. Este está peleando con esto. Entonces, tú quieres plasmarlo en una canción. Eh, cuando ya vas a trabajar en el estudio, que viene ya como, como una rutina que vas a hacer, a crear en el estudio, pues, pones una pista y tú empiezas a crear. Eh, por lo menos yo empiezo a buscar un concepto de lo que quiero hacer, de qué, de, qué, de, qué, de qué quiero hablar y empiezas a generar melodías y a través de la melodía escribo la letra. O sea, hay, hay gente que lo hace al revés, escribe la letra y después la melodía. ¿Sabes? Dependiendo del artista Cómo es su forma de trabajar, la mía Pues yo lo creo así, de esa manera Puede ser de cualquier manera Lo importante es tener la musa en ese momento Que sea lo que tú quieres sabes tratar de hacer lo que quieres Un concepto y llevarlo a cabo Y plasmarlo en una canción Y con usted Valentino Con suelta, ¿cómo dice? Ella está suelta Suelta, te suelta, suelta N es un LTA, fina, pero quiere que le de los de ella lo ofrezca y se me pega la botella indica para que baje revoluciones. ¿Quieres demostrar las baletas en las posiciones? Mi gata celosa es una cica. Ya tiene un par de amigos y me tira de Ya y te pregunto si va la rosa en la cama con las esposas. Una, oye, mucho amor, mucho cariño, papi. A ver, verte, Camilo. Bendiciones. Gracias por el apoyo, ¿ok? Tú sabes. Ahí está Valentino porque no se pierda la nueva suelta, papi. Nos despedimos con la despedida del cuerpo aquí, la mano. Junio. Bendiciones, papi. Eso. Y el ala, el ala, el ala, el ala aquí. Dímelo, dímelo, dímelo.